Nos sentimos satisfechos con la decisión que dio la jueza que conoció el caso debido a que como ya nosotros habíamos informado, no había ni la mínima condiciones para una prisión, prisión preventiva. preventiva. Nosotros como abogados hicimos el trabajo, todavía aún nosotros llamamos a la policía, al sindicato, a que a que venga una, conciliación. So, una conciliación y nosotros es garante de esa conciliación y decirle al señor Escolático que la sociedad tiene que seguir... Eh, en eh, unida Tanto el sindicato como la policía Tienen que estar unidos Convivir, convivir juntos Porque están mandados a eso Por tal razón nosotros nos sentimos satisfechos ¿Trescientos ¿Trescientos ¿Trescientos mil pesos 300 ¿Trescientos mil pesos en efectivo Para, para la depositar el banco sí. agrícola eh, Prohibición de salida del país Sin autorización del ministerio público Visita periódica a los 15 y los 30 Por la fiscalía de Duarte Entendemos que la decisión fue muy sabia de la magistrada Muy proporcionada, muy razonada Y para adelante la justicia bien, ha ganado hoy. Bien, bien, bien, bien, contento. Eso no sería notable. Sí. Sí. ¿A quién debe ser lo de la? A Dios, primeramente. ¿Pero está repetido lo que pasó, hermano? Claro que sí.